Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Amados hermanos en Cristo, como les compartí en la última prédica, Dios no le pedirá que abandone a su familia y salga a un lugar desconocido tal como lo hizo con Abraham. Sin embargo, Dios sí le pide en su palabra que guarde y consagre santo todo el día domingo para el Señor. A veces, eso le demandará escoger entre ir a la iglesia o quedarse con sus familiares el domingo. Ya les he mencionado esta parte de mi testimonio personal. Hace ya muchos años, cuando recién era nuevo creyente, mi madre y mis hermanos planearon salir de paseo un día domingo. Llevaron comida y todo lo necesario para pasar el día juntos. A mí me avisaron a último minuto. Caso contrario, les hubiera dicho que no podía ir porque tenía que guardar el día domingo para el Señor. Desde luego, se resintieron un poco porque en esa época no eran cristianos. Insistían en que debía ir al paseo familiar, pero lo hacían, repito, porque en ese tiempo no conocían la verdad. Yo jamás iba a comprometer mis principios cristianos para salir con mi familia. Nunca iba a hacer algo que fuera en contra de la palabra de Dios. Así que obedecí su palabra. Y miren ahora, la mayoría de mis familiares han sido evangelizados. Todos mis hermanos y hermanas son cristianos. Igual ha pasado con la familia de mi esposa. Los que no creyeron murieron de diversas enfermedades. Mi esposa tiene nueve hermanos y hermanas. Ninguno de los que son cristianos ha pasado a la presencia del Señor, si mal no recuerdo. No obstante, los que no aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador fallecieron luego de sufrir diversas dolencias. Lo mismo ha sido con mi familia. La mayoría asisten a iglesias cristianas y todos aún están vivos. Una de mis hermanas, sí, ya falleció y pasó a la presencia del Señor Tenía 90 años Y entre el resto de mis hermanos, los que tienen un buen nivel de fe han sido grandemente bendecidos Una de mis hermanas ya está en el nivel del espíritu, al igual que mi hermano mayor Ambos gozan de buena salud ¿Acaso eso no es evidencia que Dios está vivo?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 No obstante, a pesar que crea que no es capaz de obedecer, si ni siquiera trata, entonces estará desobedeciendo intencionalmente. A fin que entiendan qué áreas en su vida deben cambiar para alcanzar la obediencia que agrada a Dios, brevemente les mencionaré siete tipos de desobediencia. Primero, es la desobediencia producto de su falta de capacidad. En otras palabras, usted desea obedecer, pero no puede, por eso desobedece. Un ejemplo, cuando alguien mayor le pide que haga algo, no obedece porque no tiene el conocimiento, la experiencia o la capacidad técnica o habilidad para hacerlo. En este caso, hay quienes como saben de antemano que no podrán cumplir con la tarea encomendada, ni siquiera lo intentan. Les pido a los hermanos que sirven en la iglesia, a los pastores y ancianos que escuchen con atención este mensaje. Deben examinar si esta palabra es para ustedes. Aún si no tienen la capacidad requerida, su actitud de obediencia cuenta. Deberán superar esas limitaciones o topes paso a paso. Hermano, le pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No, nada es imposible para Dios. Si confía y depende de Dios en todo, Dios le dará gracia, poder y fortaleza para que pueda hacer más de lo que con su propia capacidad podría hacer. Segundo, usted desobedece a pesar que puede obedecer. Es decir, tiene la capacidad de obedecer y, sin embargo, no lo hace. Hay algunos que, en su desidia, apatía o simplemente pereza, no obedecen. Son los que, sea en su hogar, en la iglesia o en su trabajo, van en contra de las normas establecidas siguiendo su propio criterio. Hermano, Examine su comportamiento y pregúntese, ¿por qué hizo o dijo tal o cual cosa? Si es una disposición del pastor principal de la iglesia, ¿por qué no la acató? ¿Por qué no obedeció? Examine su comportamiento y de ser el caso, arrepiéntase y humille su corazón. Entonces podrá crecer en el espíritu. Usted desobedece a propósito, es decir, desobedece pudiendo obedecer. Hay otros que se preocupan por la responsabilidad que deben asumir si su labor no va bien. Por eso no se involucran activamente en algún ministerio de servicio, en la iglesia. De esa manera evaden toda responsabilidad y piensan que así no están desobedeciendo. No obstante, esa actitud muestra que que hay maldad en sus corazones y no podrán superar sus propias limitaciones. Si piensa que la labor que se le ha encargado es su responsabilidad, no desobedecerá. En especial, si es un servicio para el reino de Dios, deberá esforzarse más que haciendo cualquier otra labor secular. Tercero, desobedece cuando no termina la labor que ha empezado son los que no tienen la voluntad de obedecer ni tienen sentido de responsabilidad. Si no puede cumplir con cierta labor, deberá esforzarse al máximo usando todo medio válido y honesto en la palabra a fin de terminar la tarea asignada. Por ejemplo, si se le ha encomendado una labor que no puede realizar bien, Tal vez precise de algún consejo o cooperación de otros quienes tienen experiencia en ese campo a fin de efectuar la tarea de la mejor manera. Asimismo, deberá darle el crédito a los que lo han ayudado. Sin embargo, si es orgulloso y soberbio, lo querrá hacer todo solo y por eso no cumplirá como es debido la labor asignada. Eso es desobediencia debido a su egoísmo y a su deseo de ser halagado. Esto igualmente será un obstáculo para la extensión del reino de Dios. En otros casos, recibirá ayuda, pero deseará quedarse con todo el crédito. Eso se debe a que quiere ser reconocido por los demás. Si este es el caso y sabe que se le dará el crédito a alguien más, lo más probable es que deje de servir. Cuarto, desobedece porque no está de acuerdo con la labor que se le ha asignado. Un ejemplo, Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive y proclamara contra ella para que se arrepintieran de sus pecados. Sin embargo, como Jonás deseaba que Nínive fuera destruida, desobedeció y se dirigió a Tarsis, la dirección opuesta a Nínive. Hay quienes desobedecen debido a su forma de pensar o criterio propio, creyendo que lo que hacen es lo correcto. Reitero, Jonás quería la destrucción de Nínive. Israel había sufrido la opresión y la maldad de esa ciudad así que por amor a su propio pueblo desobedeció a Dios y huyó pregunto ¿esa actitud fue la correcta? ¿acaso no era un acto de bondad hacia su pueblo que Nínive fuera destruida? era bueno para Israel Jonás lo hizo para salvar a su pueblo Hermano, Dios le había dicho a Jonás que iba a destruir Nínive. Así que, hasta ese momento, todo estaba bien para Jonás. No obstante, si la población de Nínive se arrepentía y Dios no la destruía, eso no sería bueno para Israel. Por eso Jonás decidió escapar. Reitero la pregunta, ¿hizo bien o mal Jonás? ¿Fue bueno ¿O malo lo que hizo? ¿Acaso no lo hizo para salvar a su nación? Hermano, dependiendo de la perspectiva o del punto de vista, tendrá una diferente opinión. Si Nínive era destruida, deberían haber recompensado a Jonás porque salvó a su nación. Dígame, hermano, ¿provocar la destrucción de Nínive era bueno o malo? Repito la pregunta, ¿era bueno o malo? ¿Era malo o bueno? Gracias por decir que era malo. Desobedecer la palabra de Dios siempre es peligroso. En toda circunstancia y aquí, no hay atenuantes. Desobedecer a Dios es perjudicial. Tan solo piense en las consecuencias. Si debido al llamado de Jonás al arrepentimiento, la población de Nínive obedecía la palabra de Dios, se volverían de sus malos caminos. Podrían incluso ser el medio para salvar a otros pueblos. Antes destruían naciones. Ahora que se habían arrepentido, podían ser un canal de bendición para otros países. ¿Acaso eso no es bueno? Ser egoísta por salvar a su pueblo era también un acto de maldad. Más bien, obedecer a Dios tendría un efecto multiplicador más amplio de salvación. Eso es bondad. Como les decía, algunos desobedecen porque tienen su propio concepto de lo que es justo y recto. ¿Creen que lo que hacen? Es lo correcto. Hermano, debe saber discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Dependiendo de su perspectiva, el resultado variará. Quizá crea, como Jonás, que hacer tal o cual cosa es bueno. No obstante, deberá pensar desde la perspectiva de Dios y saber si lo que hace, lo hace por amor a Dios. Es decir, si obedece porque la voluntad de Dios es buena y sus mandamientos son perfectos. Por eso es bueno obedecer. Recuerde la palabra de Dios y vea si lo que está haciendo honra a Dios o no. Porque, aun si es beneficioso para usted, si eso no engrandece a Dios, no lo deberá hacer. Hay quienes desobedecen debido a su propia percepción de lo que consideran justo. Por eso creen que están en lo correcto. Ese criterio propio los llevará a pensar que siempre tiene la razón, a pesar que no la tienen. Piense en la palabra de Dios. Si algo no va bien, si usted no prospera y Dios no le responde, deberá ver si es obstinado o arrogante, si sigue la voluntad de Dios o si persiste en su propio criterio o forma de pensar equivocada. Deberá discernirlo rápidamente y despojarse de esa arrogancia. Si persiste en su propio criterio, no podrá cambiar. Y Dios no lo bendecirá, enfrentará pruebas hasta que derribe todo argumento carnal y obedezca. Un ejemplo, si usted tiene mal carácter, no se sentirá bien. Su familia le dirá que debe cambiar y dejar ese mal temperamento. ¿Acaso no es malo tener un carácter intemperante? Ese temperamento irritable no solo lo daña a usted, sino también a su familia. Y usted sabe que debe despojarse de ese mal carácter. Sin embargo, no lo hace. Ahora bien, usted cree que está en lo correcto, pero no es así. Deberá despojarse de todo egoísmo. Una vez que remueva ese mal carácter, podrá darse cuenta de la maldad que hay en su ser. Una vez que lo haga, tendrá paz en su familia. Como ha cambiado, se sentirá feliz al igual que que su familia y todo en su vida prosperará y además tendrá salud. Antes todo le iba mal, sin embargo ahora desde que se decidió a obedecer la palabra de Dios y se determinó a despojarse de su mal temperamento y desechar otros malos hábitos y patrones negativos de conducta, su familia tuvo paz y usted es feliz. Incluso verá que ya no se enferma ni tiene problemas. A pesar que crea que su opinión es la correcta, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, deberá dejarla de lado. Quinto, usted procura obedecer, pero como acciona siguiendo su propio criterio, al final acaba desobedeciendo. Muchos Caen en esta categoría. Usted cree que está obedeciendo. Sin embargo, no lo estará haciendo. Estará haciendo lo que cree es correcto de hacer. En otras palabras, estará desobedeciendo. En el capítulo 15 de primera de Samuel, Dios le pide al rey Saúl acabar con los amalecitas y destruir todo lo que tenían, incluyendo el ganado. No obstante, Saúl capturó y perdonó a Agak, rey de Amalek, y dejó con vida lo mejor que de las ovejas y de los animales engordados, pero mató todo lo que era despreciable y no tenía valor. Saúl creyó que estaba obedeciendo, sin embargo, solo estaba siguiendo su codicia. Debido a eso, Dios lo rechazó. Saúl pensó que estaba haciendo lo correcto. No obstante, para Dios eso era desobediencia y maldad. Los hermanos que se supone deberían haber sido bendecidos, pero no lo han sido, son los que piensan que hacen lo correcto, pero, al igual que Saúl, para Dios no lo están haciendo. Creen que sus planes y proyectos son los mejores. No obstante, no saben discernir lo correcto de lo incorrecto. Intentan muchas cosas, sin embargo, fracasan. Creen que van a tener éxito, pero fallan. No solo una, sino dos o tres veces. Deberían orar y pedir dirección de Dios. Deberían sincerarse ante Dios sin intentar autojustificarse usando argumentos carnales. Hermano, si en base a su conocimiento, criterio y experiencia, todo le debería resultar bien, pregúntese por qué no es así. Si dice que Dios está con usted, ¿Qué cosa anda mal? El problema son sus pensamientos y argumentos carnales. Primero, reconozca y acepte sus fallas. Humíllese ante Dios y analice lo que está mal en usted. Trate este tema con su familia. De seguro que le dirán que es obstinado y terco, que no los escucha y los ignora porque siempre cree tener la razón. Así se podrá dar cuenta de sus áreas erróneas. Luego, Deberá orar y examinar su corazón y probar sus pensamientos. Y si tiene algo que desechar, deberá hacerlo. Ore y desnude su corazón ante Dios. Hermano. Saúl pensó que estaba obedeciendo. Sin embargo, estaba siguiendo su propia codicia. Debido a eso, Dios lo desechó. Si incuba maldad en su corazón, es decir, codicia, deseos egoístas, o lujuria, eventualmente desobedecerá la voluntad de Dios aún conociéndola. Y ahí que, a pesar de saber muy bien que debe obedecer, deberá entender que no lo podrá hacer en la medida en la que aún tenga maldad en su ser podrá obedecer completamente la voluntad de Dios y no seguir su propio criterio únicamente si se ha despojado de toda forma de maldad. Si todavía tiene maldad en su corazón, no lo podrá hacer. Si aún tiene maldad, usará su propio criterio y forma de pensar. Así sabrá que aún tiene maldad en su interior. Hermano, su forma de pensar y criterio propio se han formado en base a razonamientos falsos y negativos. Si ya no tiene esos pensamientos carnales, podrá decir amén a la palabra de Dios. No es difícil hacerlo. Quizá ahora que ha escuchado esta prédica, crea que ya se ha despojado de esa forma de pensar carnal. Pero espere una semana o un mes y verá que volverá a desobedecer. Por eso le pido que grave este mensaje en su corazón y lo cultive en su mente y espíritu. Una vez que lo haga se despojará de todo lo que se oponga a la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo ayudará a tener presente esta palabra y así podrá obedecer. Sí, hermano, así podrá obedecer completamente la palabra de Dios. Ahora, oremos todos juntos en voz audible, meditando en la palabra de hoy. Aleluya Gracias Padre por tu amor y favor Haz que este mensaje se haga fe y vida en tus hijos Bendícelos para que puedan cultivar esta palabra en sus corazones Y remuevan todo pensamiento y razonamiento carnal Y tengan solo pensamientos espirituales de verdad, bondad y amor Ayúdalos a ser obedientes para que lo imposible se haga posible en sus vidas. Bendícelos para que sean prosperados en todo lo que hagan, que nunca pidan prestado y que sean siempre los primeros en sus labores. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.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 Cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo, toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor despide de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales, y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen, restaura la vista y el oído, que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas,